Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que tenemos para compartir con ustedes hoy. Y vamos a comenzar contándoles que en la ciudad de Paraná, la Facultad de Ciencias de la Educación fue la sede de las Jornadas de Educación Sexual Integral como Derecho Humano. Allí se compartieron charlas, debates y proyecciones respecto de la enseñanza de la sexualidad y género en el actual contexto sociopolítico.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 Y también en la ciudad de Paraná, la Facultad de Trabajo Social, en este caso, fue la organizadora de la jornada Noviazgos sin Violencia. Este fue un encuentro para poder compartir diferentes saberes, inquietudes y propuestas respecto a las experiencias de adolescentes y jóvenes. Este es un proyecto que trabaja respecto de la violencia desde la perspectiva de género, con la juventud. Nosotros desde el consejo de prevención de Violencias, lo que tratamos de hacer en lo que tiene que ver con la articulación y el fortalecimiento es justamente acompañar estas actividades y planificar eh, en función de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, acciones puntuales para lo que es la prevención y la asistencia a las víctimas de las violencias. Estamos concretando una actividad eh, anhelada como fruto del trabajo de todos estos años eh, basados en talleres, en, en reuniones, en consolidación, creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales, donde profes, distintos profesionales que integran el proyecto. Eh, trabajamos en la prevención, eh, en detección temprana, abordaje de situaciones de violencia en eh, parejas de jóvenes y adolescentes.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 Y nos trasladamos ahora a Concordia, donde en la Facultad de Ciencias de la Administración, Ricardo José María Palen Acuña recibió el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por nuestra Universidad la máxima distinción que da nuestra casa de estudios. Él ha sido destacado principalmente por sus investigaciones y publicaciones relativas al desarrollo de la contabilidad ambiental. Esta facultad yo la siento como mi casa, su gente, son mis amigos de siempre, y estar una noche como esta tiene doble, doble sentido. Eh, además de ser un honor importantísimo que la Universidad Nacional de Entre Ríos me otorgue el doctorado honoris causa, la satisfacción de compartirlo con amigos. Es un honor que, que tenerlo a él como doctor honoris causa de la universidad. Y el tema en particular, y en una profesión, como dice usted, la de contabilidad, que parece tan fría, incorporar esta problemática es algo que nos debe preocupar porque el planeta es algo que tenemos que cuidar entre todos. muy importante tanto para la formación que nosotros pretendemos de nuestros alumnos como ciudadanos comprometidos con la sociedad y de apoyar también todos los desarrollos económicos que tengan en cuenta este aspecto. Y llegamos así al final del programa del día de hoy, pero pronto volveremos para traerles más propuestas.